La vas a extrañar, cuando te des cuenta que ninguna es como ella. Será y cuanto más la vas a extrañar, cuando no la puedas acariciar, cuando no puedas sentir su piel, y tus oídos no se vean acariciados por su risa, cuando ya no sientas sus aromas, cuando ya no puedas verla a los ojos, cuando no la tengas para reírte con ella. Cuando ni una sola carta, ni un solo mensaje de ella te llegue. Cuando no te dedique pensamientos, ni te diga que te extraña o que te ama. Cuando ella no esté ahí para darte besos, caricias y todas esas cosas cursis que ella te decía. Cuando ya no te cene, Ahí, ahí es que la vas a extrañar. Tus días serán marchitos cuando veas que ella adornaba tu vida. Cuando te des cuenta que de todas, ella era la única que vio en ti todo lo bueno todo aquello que otras simplemente ignoraron. Te darás cuenta que otro amor como ella no hallarás, y tú que crees que estás tan habituado al amor, y que crees que el cariño de ella es tan normal, acostumbrado estás tanto a las caricias falsas, que no notaste que lo de ella era puro, honesto y sincero. Sentirás el pesar del vacío que ella dejará en ti, será semejante a un cráter. Nadie te será suficiente, porque la buscarás a ella en otras. Otras incluso intentarán hacerte más feliz, pero tu corazón estará de agonía, de melancolía, de nostalgia, recordando lo que ella te daba. Y tú, la dejaste ir, jugando a amar, llenándola de ilusiones no cumplidas, sin darte apenas cuenta que lo que ella te ofrecía era amor sin condición. Jugaste a los romances, te perdiste entre las caricias que no tienen final, y asolado en tu habitación te acordarás de ella. La vas a sentir en el brillo de su ausencia, buscarás enredarte entre historias sin sentido. Todo por haber despreciado su querer y hacerle llorar. Sin importar que físicamente conectes con otras personas, ella será la única que hace que tu corazón sonría, y la dejaste ir en un arrebato de dolor, en un arrebato de desconfianza y creyendo que no te amaba de verdad. Demandaste tanto de ella, llegaste al punto de darle prioridad a otras cosas, a otras personas. Te encerraste en tu sola idea de que el único que importaba aquí eras tú. Fuiste ilusión a sus ojos, la promesa de que serías diferente a sus anteriores amores, que la amarías sin importar circunstancias, rumores o chismes, e incluso que dejarías de lado cualquier pasado que ella tuviese. Le hiciste promesas de un mundo cálido, uno donde nunca habría más la necesidad de buscar a otros amores. Hiciste cuantas cosas a su favor y trataste de ayudarla a salir de sus heridas, pero en tu intento la heriste más. Ella con tu amor se volvió cada vez más desconfiada al punto en que minaste todos sus deseos de amar. La entregaste sin tregua ni esperanza al vacío. Le dijiste cosas que no cumpliste, le hiciste promesas que hoy día no has hecho real. Te llenaste de bellas palabras, cosas bonitas dijiste, pero al final nada de eso se materializó. Ella te esperó bajo la lluvia, hizo todo lo que pudo para aguantar tu ausencia, año tras año. Le dijiste que ella era especial, pero mientras tanto la engañabas con tu trabajo, con tus otras ocupaciones, hasta con otro amor. No puedes decir que ella no te amó, si te lo demostró de todas las maneras posibles Estuvo a tu parte. Tratando de que pensaras mejor las cosas y en su lugar, solo te apartaste. Ahora cuando estés cobijado en los brazos de otra, no sentirás lo mismo, sentirás que algo te falta, que algo no cuadra, que algo no es lo mismo, tratarás de encontrarla en otros cariños, y te desesperarás al no hallarle. ¿A dónde mirarán tus ojos? Seguramente a ella la buscarás entre tímidos mensajes, pero ella ya no te los responderá, te ofrecerá si acaso su amistad, pero nada de eso te consolará, querrás que esté a tu lado como antes, que te ves el alma como alguna vez solía hacerlo, la tristeza te va a invadir tanto que no podrás sino llorar, y te ahogarás en los recuerdos, te orillarás en los días, te sentarás solo en las bancas de los parques, pensando en que las cosas alguna vez fueron bellas, y te sentirás presionado por tanta agonía, serás presa de la fatiga ya que nada, pero es que nada te dará felicidad, nadie te hará tiernas caricias a tu pelo, tu piel se sentirá cansado, de la cama ya no querrá salir, no encontrarás sentido a nada de lo que hagas y aún lo que alguna vez fue importante para ti, perderá todo sentido, si alguna vez creíste que no la perderías, hoy será cuando sientas ese peso, no la amaste, en realidad no querías estar solo, o tal vez, ella te hacía sentir bien sobre tu miserable vida, pero no la amaste, porque uno no lastima a la persona que ama. No trates de sobornarla con besos que antes debiste darle. No intentes sobornarla con un acto de bondad, pues ella lo esperó cuando aquí estabas, y nunca se lo hiciste llegar. Nadie lastima a lo que ama, esa es una realidad. Es una verdad innegable, así que por mucho que intentes hacer que ella caiga, ya no podrás. Ya no podrás hacer que vuelva, ya no podrás hacer que te recuerde los años que dejaste ir. No intentes entrar a su vida, porque cuando ella estuvo aquí contigo, no fuiste consecuente con tus palabras. En su lugar, le mentiste de forma descarada hasta el punto que ella dejó de confiar en ti. ¿Qué importa ya lo que le prometas? Si ella sabe que igual no vas a cumplir, ¿qué más da lo que le digas o las cosas que le vas a dar? Si de todas maneras, cuando pudiste hacerlo, no lo hiciste. No volverás a atraparla de nuevo en tu labia. Tus palabras alborotadoras ya no le causarán ningún efecto. Ya no podrán ser la misma historia. Ella cambió, es diferente. Es que aprendió a estar sola. Aprendió que no necesita de caricias fingidas. O de amores que no termina de quedarse ni se apresuran a irse. Por mucho que trates de hacer que vuelva, no podrás hacer más que seguir arruinando todo. Así que por tu bien y por el bien de ambos, el de ella, si la amas de verdad, déjala ser. Déjala volar, deja que se vuelva un ave libre. Ya no la encierras más en tus habitaciones, ni mucho menos la guardes celosamente para ti. Porque si no vas a entregarte por entero, ¿de qué sirve entonces que le prometas todo aquello que no le cumplirás? Solo márchate y no la vuelvas a buscar jamás.